Al Espíritu Santo Eres bienvenido a este lugar Wow, yo siento la presencia de Dios acá No sé si alguien puede Percibir lo que Dios está haciendo Pero Dios está moviendo En este lugar El Rey está en casa El Rey está en casa Alguien lo puede reconocer Alguien le puede exaltar Alguien le puede dar gloria Oh, Alguien le puede decir Mi alabanza es para ti Mi adoración es para ti por ti he venido solo por ti Jesús aleluya alguien le puede decir a, al Espíritu Santo te amo diga al Espíritu Santo te amo te amo Espíritu Santo aleluya habrá muchos motivos para estar en la casa de Dios pero si hay un motivo por el cual estamos aquí es por Él estamos aquí por Él porque le amamos porque los hijos le agradan estar en la presencia de Papá oh gloria a Dios porque Él nos lleva se queda ahí, el pianista me da melodía suave hay un ambiente de gloria aquí. ¿cuánto lo siente? yo no sé si usted se atrevería a decirle con fe que está a su lado, Dios está en casa dígale de nuevo con seguridad, Dios está en casa aleluya, bajo ese mismo ambiente, aprovechando que están de pies vaya conmigo a Jeremías 1 Verso 1 en adelante Jeremías Capítulo 1 Verso 1 en adelante Su presencia está aquí Aleluya Jeremías Capítulo 1 Verso 11 Aleluya La baterista, eh, Cuando estemos predicando Según tú sientas Tú fluyes Amén a su nombre Yo siento que aquí va a estallar algo muy fuerte de Dios A su nombre Jeremías capítulo 1 verso 1 en adelante Lo tenemos Escuche cómo dice estas palabras Aleluya Las palabras de Jeremías hijo de Elisías De los sacerdotes que estuvieron En Anatot en tierra de Benjamín Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá En el año decimotercero de su reinado Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá Hasta el fin del año undécimo De Sedequías, hijo de Sofías, rey de Judá Hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto Verso 4 Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase En el vientre te conocí Antes que nacieses Te santifiqué. Te di por profeta las naciones Y yo dije Ah, ah Señor Jehová He aquí no sé hablar Porque soy que Soy niño Y me digo Jehová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 escuche bien lo que dice el verso 10 mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías y dijo que él veía una vara de almendro y me dijo Jehová Bien has visto Porque yo apresuro mi palabra Para ponerla por obra Gracias Padre Eterno por estas tus palabras La iglesia le da un fuerte aplauso a Cristo Amén y pueden tomar asiento Aleluya a su nombre A su nombre Hay dos cosas que pueden hacer un mensaje efectivo uno, aleluya La entrega del predicador a la hora de dar el mensaje Y segundo, la disposición del oyente a recibirlo Siempre hay dos cosas que se tienen que disponer Para que haya una conexión correcta El que transmite y el que recibe Muchas veces nuestra pasión, nuestro deseo de oír de Dios Provoca a que Dios nos hable Provoca a que Dios Manifieste Por eso no se escribió por escribir La parte en la Biblia que dice Que el que toca se le va a abrir Que el que llama Se le va a responder Que el que busca va Es como que Dios Para no hacer distinción De persona está dando a entender Tengo mucho para dar pero no le voy a dar a todo el mundo Le daré al que quiere Le daré al que tenga pasión Al que me busque me va a encontrar Por eso la pasión por Dios es clave para un avivamiento ¿Alguien está aquí hoy? La pasión es necesaria para un avivamiento Aleluya Y hay un famoso alagio Una frase que mencionamos mucho que dice que de tal palo tal astille yo meditaba mientras estaba ahí sentado pensando en mi padre 40 años eh, que fue pastor y mi papá eh, yo aprendí algo de él y es que mi padre es muy calculador algo que yo siempre observaba de él es que a él le gustaba tener todo bajo cálculo todo aleluya bien medido bien es controlado en el sentido en cuanto al cálculo. Mi padre cuando se iba a comprar un vehículo... Mi papá decía ok necesito tantos años para yo comprarme el vehículo que quiero. Voy a reunir aleluya semanalmente tanto. Y todo lo que se determinaba lo lograba. Y la gente que me veía crecer me decía wow Jeremías es igual que su padre. Es bien calculador. Yo aleluya me crié así viendo a mi padre y esto como que se me pegó Me gustaba calcular las cosas Todo lo que emprendía Me sentaba a analizarla, A calcularla. Necesito esto Aleluya para lograrlo Necesito esto, esto y esto Y yo recuerdo Que cuando yo me casé Con mi amada esposa Natalie Jiménez Aleluya Eso mismo de ser calculador Estaba ahí en mí Y yo me iba a sentar con ella Ya yo estaba programado Ya yo tenía la vida de nosotros hecha yo, yo decía hasta tal tiempo tengo un carro, hasta el tiempo tengo una casa. Ya yo me iba a sentar con ella a decirle Natalie, esto es lo que vamos a hacer. No podemos gastar aquí, aquí, aquí. Tenemos que ahorrar, tenemos que, aleluya, guardar porque queremos conseguir esto. hasta tal tiempo tendremos la casa, a tal tiempo tendremos el carro. Y cuando yo me senté ya con mi plan hecho, con mi amarre hecho, la única respuesta que ella me da fue, yo estoy embarazada. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, en nuestro primer año de casado, todos los planes se me fueron abajo. Yo dije, Dios mío, aquí no se puede calcular. Desde ahí en adelante, mi vida ha sido de fe en fe, de fe en fe, de fe en fe. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Hay momentos que para que usted... Vea la gloria de Dios Tendrás que echar los cálculos a un lado Y decirle a Dios no sé lo que está pasando Pero te creo Alguien puede adorar a Dios Aleluya A su nombre El problema es Que dentro del ambiente de Dios Muchas veces los cálculos no funcionan Alguien que diga venga a eso Alguien se ha sentido que tú tienes todo amarrado Y cuando Dios viene se manifiesta Todos los planes se van al piso y Dios comienza a instruirnos a caminar en fe Nuestra vida, mi esposa me testigo Todo ha sido de fe en fe Y meditando en esto Recuerdo que estaba en Panamá Predicando la palabra del Señor Y cuando estaba ahí ella me, me decía anoche que estamos contando algunas experiencias me decía si mi esposo siempre ha hecho cosas locas y yo siempre le he caído atrás mi alma alaba a Dios y yo recuerdo que allá en Panamá estaba llorando en el hotel donde estábamos hospedados y recuerdo que me habían invitado fue mi primer viaje a Panamá nadie me conocía en aquel lugar llegamos a, un, a una iglesia que, te, que tiene un templo inmenso con capacidad para seis mil personas y cuando me invitaron a predicar un sábado a un retiro de jóvenes cuando yo llegué habían como 12 jóvenes y yo decía Dios mío pero este lugar tan inmenso con tan poquita gente yo no sabía luego me dijeron que como el pastor no me conocía me estaban probando aleluya el pastor le dijo al coordinador oh gloria a Cristo aleluya ponlo a predicar con unos cuantos jóvenes para ver cómo él se desenvuelve mi alma alaba a Dios para ver si él pone aleluya esa entrega y esa pasión y como yo he entendido que a la hora de predicar la palabra de Dios me da igual predicarle a cinco mil como predicarle a cinco alguien está aquí en esta hora a los cinco le digo que Dios es grande a los cinco mil también le digo que Dios es poderoso. alguien está aquí en esta hora por que eso se trata de pasión. Hay gente que no tiene pasión en lo de Dios. Mire, esto sin pasión no funciona. Alguien dice amén. Esto sin pasión no funciona. Y cuando amado me entregaron el micrófono, el, el coordinador, y me estaban viendo en, en, en pantalla. Los pastores estaban en su casa viéndome, aleluya, porque le estaban transmitiendo el culto, amado. Mire, y yo me. Esa entrega, porque yo vengo, amado, y le voy a ser sincero. Yo, este ministerio se formó en montes, orando a Dios en los montes. Y en los montes reunían a todos los muchachitos que estuviesen por ahí. Y yo los sentaba y le decían: Escuchen, porque ustedes van a ser, aleluya, los que me van a entrenar a predicar. Y yo le predicaba. La gente de mi pueblo sabe que uno agarraba los desodorantes de esos de Bolívar y se ponía en un espejo a predicar porque hay cosas que si tú no la crees no la vas a vivir oh gloria a Cristo eso se llama pasión se llama fe y allí yo comencé a predicar amado con una entrega con un deseo con una pasión y yo sudaba habían dos amados y yo, yo me imaginaba que que se quedaron afuera como 300 gente porque para mí el lugar estaba lleno y yo predicaba con ese anhelo y cuando el Espíritu de Dios me tocó Dios me reveló una enfermedad que tenía la pastora que estaba sentada y me estaba viendo y el Espíritu Santo me tomó, ¿cuánto creen que Dios todavía revela? mi alma alaba a Dios, me reveló me digo estoy viendo a una mujer sentada en un mueble tuvo una caída, tiene un problema en sus piernas, así, así, así Dios te sana, me cuentan luego que la pastora fue tocada, mi alma alaba a Cristo y sintió un caliente en su pierna y comenzó a caminar, oh, gloria a Cristo Dios hace milagros todavía y cuando ellos me vieron el pastor le dijo al coordinador no deje que el muchacho se vaya pónmelo a predicar para el domingo y cuando yo llegué al domingo amado la iglesia estaba repleta de gente había un montón de gente afuera que no podía entrar y con la misma pasión que le prediqué el sábado con esa misma pasión le prediqué el domingo mi alma alaba a Dios porque yo he entendido amado hermano que cuando usted hace las cosas para Dios con amor no habrá excusa Oh gloria a Cristo cuando usted hace las cosas para Dios con amor no habrá impedimento si hay que predicarle a tres a tres le vamos a predicar si hay que salir a la calle a la calle alguien puede adorar a Dios aleluya a su nombre y cuando estamos en el hotel el sábado yo para, para entrar ya el domingo nuestro vuelo teníamos que regresar después de ese culto y mientras estamos en el hotel estoy orando y Dios ministra y me dice cancela el vuelo miren las locuras que a veces Dios mete a uno cancela el vuelo y yo me paro de orar y le digo a mi esposa Natalie Dios me está diciendo que no vamos a regresar ahora que cancela el vuelo que nos vamos el lunes y ella me dice pero Jeremías esos vuelos están carísimos ¿Cómo lo vamos a comprar de nuevo para regresar? Yo no sé, pero Dios me está hablando. Amado, yo no sabía que en ese preciso momento había un pastor que estaba viendo la transmisión. Oh, gloria a Cristo. Y el Espíritu de Dios le estaba ministrando. Y Dios iba a hacer un trabajo en su congregación. Y recuerdo que en ese mismo momento me llamó el coordinador y me dijo, Jeremías, aleluya, hay un asunto. ¿Qué pasó? Aleluya el pastor fulano de tal estaba viendo la transmisión Y Dios hizo un milagro No puedes irte Yo le dije tranquilo ya Dios me habló Oh gloria a Cristo Yo soy de los que creo Que el que vive en la presencia de Dios Vive un día por adelantado ¿Alguien está aquí? ¿Alguien me está entendiendo? Aleluya el que vive en la presencia Vive por un día de adelanto Mi alma alaba a Dios Porque dice la Biblia Que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos Oh Gloria a Cristo, no hay nada mejor que andar en el Espíritu Que caminar en la presencia de Dios, que moverte en la presencia de Dios Aleluya Yo le digo al coordinador, no hay problema, ya Dios me confirmó, vamos para allá Cuando llegamos a aquel lugar, mi esposa estaba conmigo, me testigo Aleluya, nos recibieron en un salón, Aleluya en donde ellos acostumbran, según la dinámica de ellos, de recibir los predicadores. Llegamos allí, yo estoy viendo una pantalla, mi alma alaba a al Dios. Y cuando veo la pantalla, yo lo pienso que ellos tienen como enlace puesto, porque veo una iglesia inmensa, aleluya, y veo el culto correr y me estoy gozando con lo que está pasando ahí. De repente, el mismo hombre que está ahí dirigiendo el culto, yo veo que entra por la puerta y yo digo, pero ven acá. Eh, aleluya, usted no es el que estaba ahí sí. aleluya, ahí es que usted va a predicar Habían amado hermano Casi 15 mil personas en aquel lugar Mi alma alaba a Dios El asunto está, amado Que el mensaje que Dios me había dado Era denme mi lugar Dice el Espíritu Santo de Dios Cuando yo llegué a aquel lugar Amado, esa gente tenían un programa Pero cuando Dios se metió en aquel programa La misma mujer que estaba en el salón Salió temblando y de repente la veo en el altar y yo le digo hermana que usted hace aquí si usted estaba allá y ella me dice algo se metió en el salón yo tenía años que no sentía lo que estoy sintiendo un fuego me arropó, Dios me tocó y tuve que venir aleluya, sabe qué es lo que necesitamos en este tiempo fuego del Espíritu Santo de Dios que Dios se mete en los hogares que Dios se mete en los cuartos que Dios se mete en las casas lo que transforma se llama el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué estoy testificando esto? Porque el día que saquemos al Espíritu Santo, nos secaremos. El día que no esté Dios, nos secaremos. Yo siento a Dios acá. El Espíritu Santo lo llena todo. ¿Cuál fue el éxito de los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Cuál fue el éxito de Felipe? El Espíritu Santo ¿Cuál fue el secreto de Pedro? El Espíritu Santo ¿Cuál fue el secreto de la iglesia primitiva? El Espíritu Santo Al Espíritu Santo hay que amarlo Al Espíritu Santo hay que darle lugar Hay que decirle Espíritu Santo quiero conocerte Espíritu Santo quiero ser tu amigo Guíame Muéstrame Enséñame Todavía yo creo que hay pasión Por la presencia de Dios Aleluya El Espíritu Santo lo transforma todo Por eso es esta historia que leímos Dios le habla a Jeremías Y le dice porque desde antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. No tan solo te conocí, te di por profeta. ¿Qué representa ese te conocí? No hay nada que le tome de sorpresa a Dios. El día de mañana es como el ayer que ya pasó delante de Dios. Cuando Dios dice te conocí y aún conociéndote te di por profeta está diciendo ya yo vi tu vida yo sé todas las veces que tú vas a tener ganas de rendirte es más ya yo vi el momento que tú me vas a decir no profetizo más no voy a predicar más, no voy a seguir más. Ya yo los conozco y aún yo conociéndolo, te escogí, te elegí, porque no depende de tu fuerza, Jeremías. No depende de tu capacidad, Jeremías. No depende de lo que tú puedes o no puedes. Depende del Dios que te está llamando. Depende de mí. Soy el que te levanto, el que te tomo, el que te humo. Aleluya, yo siento el fuego de Dios acá. A su nombre. Alguien que diga conmigo el Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. Te conocí, Jeremía. Y de repente Dios le dice: Alza tu mirada. Y cuando Jeremía alza su mirada, ¿qué vio Jeremía? ¿Qué vio Jeremía? Alguien que lo diga con fuerza: ¿qué vio Jeremía? Vio una vara de qué? De almendro. Y Dios le dice Bien has visto Porque yo apresuro ¿Qué tiene que ver el almendro con que Dios apresura? ¿Qué tiene que ver el almendro con que Dios acelera? El detalle del almendro es Que el almendro es uno de los pocos árboles Que crece Comienza a florecer en el mismo invierno ¿Qué pasa en el invierno? Que en el invierno todos los árboles, la mayoría de los árboles, ¿qué pasa? Se seca. No es común un árbol echar flores en invierno. No es normal. No es normal un árbol echar flores en invierno. Sin embargo, el almendro en pleno invierno comienza a florecer. Comienza a echar flores. ¿Por qué? El almendro no espera el verano Como los demás árboles Para comenzar a crecer Para comenzar a desarrollarse En el mismo medio de lo contrario Él crece Yo siento la gloria de Dios Y Dios le está diciendo a Jeremías: Así es mi palabra Hay gente amado que Dios le habla Y ellos esperan que el ambiente esté cómodo Mire, con todo y guerra creele a Dios Con todo y batalla Créle a Dios porque su palabra es como el almendro su palabra se desarrolla en lo difícil su palabra crece en lo difícil su palabra crece en lo contrario es como que si Dios le está diciendo a Jeremías, con este llamado que te estoy haciendo va a haber contrafuerza va a haber guerra va a haber oposición pero tranquilo yo apresuro mi palabra yo la adelanto, yo la acelero. Mi palabra cuando siente presión crece. Mi palabra cuando siente guerra crece. Esa es la explicación, la cual Dios le dice a Moisés: Ve liberta a mi pueblo, pero te advierto. Yo endureceré el corazón de quién. De Faraón. Está diciendo: Voy a poner la situación difícil. ¿Y por qué Dios la va a poner difícil? Porque mi palabra se siente más cómoda Cuando hay guerra Mi palabra se siente más cómoda Cuando hay diagnóstico contrario Mi palabra se siente más potente Cuando hay un faraón que se levanta Y dice eso no se va a dar El pueblo no será libre Cuando hay guerra Ahí es que mi palabra se manifiesta Ahí es donde Dios se mete Ahí es donde Dios se glorifica ¿Alguien cree que la palabra de Dios es poderosa? A su nombre Y escuche bien esto ¿Por qué Dios Permite a veces que las cosas Se salgan de control? ¿A alguien le ha pasado? Que usted está en una circunstancia Está orando pero de repente Siente que se te sale de control Dios me enseñaba algo Y yo en una iglesia que estaba Le estaba explicando Acerca de una una historia que me impactó y llamó mucho mi atención, de una familia de campo, que ellos eran ganaderos, tenían vacas, pero ellos comenzaron a notar que las vacas comenzaron a morirse y cada vez le quedaban pocas, hasta que le quedó una sola vaca. El padre de familia se asusta y dijo, Dios mío, nos vamos a morir. Era una familia grande. Él no sabía qué hacer. Dijo, es nuestra única vaca. Toda nuestra vida hemos sido ganaderos. ¿De qué vamos a sobrevivir? Y aquel hombre llama a uno de sus mejor amigos, un vecino. Lo trae a la casa y dice, mi amigo, por favor, mira. Mira como mi única vaca que tengo. Ya está Flaca Se me murieron las demás Si esta se muere Nosotros vamos a morir Porque tú sabes Que toda mi familia Se sustenta de esa vaca Ayúdame Y el amigo le dijo No hay problema Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Y cuando el amigo le dijo Yo te voy a ayudar Le dijo enséñame dónde está la vaca Le dijo ven acá Mírala ahí la vaca ¿Sabes qué hizo el amigo de él? Agarró un cuchillo Se lo puso en el cuello A la vaca Y la mató Y le dijo Ahí está tu solución Y el hombre dijo ¿Cómo va a ser? Se encendió en ira, en cólera Lo expulsó, lo sacó Y le dijo Con matar a esa vaca Tú has matado a mi familia Yo te pedí ayuda Y mira lo que hiciste y lo, amado. lo sacó de su terreno cerró con sus hijos y su familia en su casa y dijo ahora sí estamos perdidos y uno de sus hijos dijo papá no nos vamos a quedar de brazos cruzados aquí hay que hacer algo y de repente el hijo se paró y comenzó a mirar por la ventana dijo pero papá nosotros tenemos mucho terreno vamos a comenzar a sembrar y digo: Es cierto, nunca lo había pensado. Salieron, comenzaron a sembrar. Y de repente se dieron cuenta que su tierra era tan fértil que todo lo que sembraba se daba. Crecía. De repente tenían tantas siembra que no bastaba para ellos solos. Sino que tenían que venderla. Le vendieron a todo el pueblo. De repente era tanta que le vendieron a toda la ciudad. Luego a todo el estado. Luego se convirtieron en una de las compañías más grandes de Estados Unidos. Aleluya. decía Alguien está aquí en esta hora Y ahí se dieron cuenta Que se convirtieron en una de las gente Más adineradas Y él pensó wow Si mi amigo no me hubiese matado Lo único que yo dependía No hubiese crecido A veces la única solución Es que Dios mate ciertas cosas En las cuales dependemos Para ver la gloria de Dios ¿Usted sabía que que no han podido ver más porque penden demasiado de algo y para Dios mostrar su poder a veces comienza a cortarte cosas alguien está aquí dígale en serio al que está a su lado te van a matar la vaca dígale de nuevo te van a matar la vaca ahora pregúntale ¿quieres crecer? ¿quieres ver la gloria de Dios? ¿quieres ver de lo que tu Dios es capaz Quieres comenzar a ver los milagros Quieres ver la mano de Dios obrar Te van a matar la vaca De eso que tú dependes Que te impide ver la gloria de Dios Dios lo va con los, gloria Dios Dios Alguien puede alabar a Dios A su nombre A su nombre Alguien que diga conmigo fe Diga conmigo fe Mire para uno vivir en fe para uno caminar en fe porque en aquellos días el justo por su fe vivirá a veces es fácil decirlo lo que es difícil es vivirlo porque si tuviésemos fe entenderíamos que no existe nada que nos pase que no obre para bien y aún las cosas que se ven negativas la mano de Dios se está moviendo algo Dios se trae alguien que diga lo creo la vara de almendro tiene más cosas por eso dice la Biblia que en los días de Aarón Moisés los de Coré se levantaron porque eran levitas también y dijeron no es justo que solamente Aarón Aarón Arón, Aarón nosotros también somos levitas y Moisés dijo no hay problema esto se soluciona de una forma que cada uno de los jefes de familia, los príncipes Tomen una vara, una vara seca Aarón también tomará una vara seca Y pondremos todas las varas delante de Dios Delante del arca de Dios, delante de la presencia de Dios Y Moisés dijo la vara que florezca esa será la que Dios ha elegido Y dice la Biblia que cuando pusieron todas las paras Delante de la presencia de Dios Y esto me habla gracias, acerca de principios De un ministerio cómo bíblicamente debe de crecer un ministerio Ahí está revelado Todas las paras estaban delante de De la presencia de Dios la vara de Aarón y la vara de los demás príncipes. El asunto fuerte era que tenían que volver al otro día. Eso es ilógico. Porque para una vara de almendro crecer, desarrollarse, necesita tiempo. Necesita un periodo de tiempo para pasar esas etapas. Era difícil lo que Moisés estaba diciendo. ¿Cómo es que... Bar de almendro va a reverdecer en tan solo una noche pónganla delante de Dios vengan mañana y ustedes van a ver hay cosas amado hermano que usted no le va a encontrar solución por parte tienes que llevarla a la presencia y cuando tú vas a la presencia mi alma alaba a Dios yo he visto a Dios amado cuando usted le cree moverse y glorificándose de una forma tan poderosa que lo que la gente pensó que se tardaría meses, Dios lo hace en una noche. ¿Alguien está aquí en esta hora? Aleluya. Estaban ahí la vara. Y cuando las varas estaban ahí, dice la palabra del Señor. Que a esa vara le pasó cinco cosas en una sola noche. Dice la Biblia que la vara reverdeció. Diga conmigo, reverdeció. Segundo, echó flores. Tercero, echó renuevos. Cuarto, brotó almendros. Cuatro cosas. Dios rompió las leyes del tiempo con esa vara. Llegó seca y cuando llegó el otro día, ya estaba reverdecida con flores, con renuevo y con almendro. Cuando estuvo una noche, en la presencia de Dios Ustedes van a ver Gente que van a llegar a la iglesia destruido Van a llegar a la iglesia con vicio Van a llegar a la iglesia con cadena Pero una noche en la presencia de Dios Una noche en la presencia de Dios Lo va a cambiar todo Aleluya A su nombre Alguien que diga conmigo, mi Dios es real. Aquí hay principio de un ministerio. Sabemos que la vara de Aarón fue la que reverdeció. Pero hay cosas que hay que entender y no se pueden ignorar. Una de ellas es que Dios usa una secuencia. Según lo que leemos, dice que lo primero que le pasó a la vara fue que reverdeció. Y luego que reverdeció, entonces comenzó a echar flores no puede una vara echar flores si antes no reverdece primero y qué habla de ser de reverdecer reverdecer habla de madurar habla de ser formado de ser transformado de ser cambiado muchas veces nos dirigimos a la presencia de Dios con la actitud equivocada alguien está aquí se puede hablar o no se puede hablar a veces venimos a la presencia de Dios de forma equivocada Porque a veces vamos a la presencia de Dios pidiendo Y no nos damos cuenta que el primer propósito de la oración No es transformar, aleluya quizás lo que está afuera Es transformarte a ti primero Lo que Dios está diciendo es yo no te puedo poner a echar flores Que representa ministerio Si no me maduras primero Antes de ponerte a echar flores Te voy a poner a madurar Te voy a transformar Te voy a cambiar Yo decía en una ocasión predicando en la iglesia Que lo glorioso De un tiempo en la presencia de Dios No es el momento que Dios te contesta La petición Si no es todo el tiempo que Dios se tardó En contestarte ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo que Dios se tardó Permaneciste en el altar Permaneciste en su presencia Pasaste momentos agradables En la presencia de Dios Y eso es lo que Dios está buscando Dios, aleluya, no es una máquina Que usted le echa centavo Y te tira lo que tú quieres Cuando usted entra la presencia de Dios Él te va a cambiar Él te va a transformar Él te hará nuevo Ir a la presencia de Dios a buscar algo para Él dártelo y seguir igual. Alguien está acá. Dios está diciendo: Yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que tú estás buscando. Pero te voy a cambiar primero, te voy a reverdecer. El que te ve afuera no te va a conocer. Te vieron entrar secos saldrás reverdecido te vieron entrar destruido Van a salir con gloria Van a salir lleno de la presencia de Dios antes de decirle a Dios dame dones hay que decirle cámbiame alguien está aquí antes de decirle a Dios, dame ministerio Hay que decirle, transformame, oh gloria a Cristo Antes de decirle a Dios, dame bendiciones Hay que decirle, métete en mi vida y hazme de nuevo Hebra Samaya, wow, yo siento la gloria de Dios acá Oh Dios mío, necesitamos gente que tenga pasión Por ser transformados por el Espíritu Santo de Que vivan una transformación de Dios Que usted le diga al Espíritu Santo No quiero ser igual Quiero ser diferente Quiero caminar diferente Quiero moverme diferente Haz conmigo como tú quieras Y cuando somos reverdecidos en Dios Cuando maduramos en Dios Cuando somos mejores cristianos antes de ser buenos evangelistas a su nombre alguien entendió cuando somos buenos cristianos antes de ser buenos evangelistas cuando somos buenos cristianos antes de ser buenos predicadores a su nombre entonces las cosas comienzan a fluir porque la vara entonces está dando indicativo de que no echó flores primero maduró fue formada y cuando maduró, entonces comenzó a echar qué? Flores. Y dice la Biblia que no tan solo echó flores, sino que qué? Comenzó a echar renuevo. ¿Por qué no se puede echar renuevo sin antes madurar? Porque el renuevo es la repetición de lo que somos. ¿Alguien está aquí en esta hora? Lo repito, el renuevo es la repetición de lo que somos Por eso yo siempre enseño en el hogar, en la casa Lo que usted quiere ver en sus hijos, séalo usted primero Alguien está aquí en esta hora Si usted quiere muchachos de bien, sea de bien Oh gloria a Cristo Si usted quiere hijos de fe, sea un hombre y una mujer de fe primero oh, Ay, ay, ay, te adoro, te adoro Alguien vino a alabar a Dios, aleluya una repetición ¿cuánto me están siguiendo? hay cosas que para usted transmitirlas es como que Dios le está diciendo amado yo siento que Dios le está tratando con los jóvenes de una forma directa en estos tres días antes de nosotros impactar a los jóvenes de afuera tiene que haber un cambio en nosotros adentro hace un hombre porque cuando somos transformados por la presencia de Dios con tan solo vernos van a decir yo quiero lo que ese joven tiene yo quiero lo que ese joven porta yo quiero sentir lo que ese joven siente pero hay que entrar en la presencia y cuando entramos en la presencia entonces que echamos flores, echamos renuevo entonces comienzan a brotar las evidencias los frutos comienzan a brotar los frutos de un árbol maduro de un árbol reverdecido pero sabe que Dios me ministraba y con esto ya estoy cerrando es que Dios me dijo Jeremías cada vez que vayas a una campaña cada vez que yo me glorifique Nunca te olvides de volver a entrar en intimidad conmigo y reconocer quién es el que lo está haciendo. La vara de Aarón ahora está florecida, está madura, tiene flores, tiene almendro. Pero nunca olvides cómo tú llegaste a la presencia de Dios. Hoy Dios te tiene bendecido. Hoy Dios te ha prosperado, te ha ensanchado, te ha llenado de gozo. Hoy Dios te ha llenado de su presencia. Pero nunca olvides cómo llegaste a la presencia de Dios. Acuérdate que cuando llegaste llegaste sin fuerza. Llegaste destruido. Llegaste depresivo. Llegaste con guerra. Llegaste con batalla. Llegaste te tomó, te limpió, te renovó, te levantó, te llenó. Oh my God, bah, brava, sana, ay, Dios mío, siento el fuego de Dios, acuérdate cómo llegaste, a la sonda. ha sido tu Dios, el que ha sido bueno contigo, ha sido bueno con tu casa. Así, ay, ay, ay, Dios mío, alguien que adore, alguien que adore, cuánto puede ponerse de pie en esta hora. Yo siento el fuego de Dios. Yo siento el fuego de Dios Los adoradores adorando Los adoradores adorando Que siento el fuego de Dios Obra, brava, santa, Oh Dios mío, mi alma te adora Dios te está diciendo Levanta tu mano y adora Porque Dios ha sido bueno Él ha sido bueno Terra, baja, y Y va cantar no sé amado, Si usted puede abrir su corazón Y comenzar a darle gracias a Dios Yo no sé si en esta tarde Usted le puede decir a Dios Dios mío De verdad que tú has sido bueno Amaya. Acuérdate de todos esos desiertos Que has tenido que atravesar Acuérdate de ese desierto Que tuviste que cruzar Oh my God Siento la gloria de Dios No fue la mano humana La que te ayudó Fue la mano de Jehová fue el brazo fuerte de Dios que te ay, ay, ay, Te sostuvo oh, Yo siento la presencia de Dios No sé si le pueden pasar un micrófono a mi esposa los músicos, los que cantan, los que adoran aleluya, comienzan a fluir mi alma alaba a Dios, la presencia de Dios que está ministrando hoy Dios va a tratar directamente con los corazones, mi alma alaba a Dios la presencia de Dios está provocando algo sobrenatural en esta casa.